¿Qué tal mis queridos amigos? La alegría de iniciar este día en la santa presencia del Señor. Vamos a iniciar nuestro día orando, dándole gracias a Dios. Un día maravilloso que el Señor nos regala. Podernos levantar, poder ir a nuestro trabajo, tener nuestro techo. Son todos motivos y razones para iniciar este día dando gracias. En un momento pensemos todo lo que tenemos para agradecer a Dios. Y digamos juntos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos leyendo en nuestra lectura diaria el Evangelio de San Juan, capítulo 3, hoy desde el versículo 7 hasta el 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido el Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Jesús le contestó, ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio y no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hablo del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús bueno, hemos llevado esta secuencia desde el día de ayer, leyendo este capítulo 3, lo iremos a leer durante varios días más en este diálogo que Jesús tiene con este hombre que lo ha buscado de noche, en su noche eh, Jesús sigue instruyéndolo, tenéis que nacer de nuevo, y preguntan ¿y cómo? ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser? ayer preguntaba ¿será que tengo que volver al seno materno? y Jesús le dice como tú, siendo un maestro de Israel que ha leído la palabra, no comprendes esto. Y Jesús, para explicar esta experiencia de nacer de nuevo, trae a la memoria un texto del libro de los números. Cuando el pueblo de Israel se vio abatido por la plaga de las serpientes, Dios le dice, coja una serpiente de bronce, haga una serpiente de bronce, levántelo y todo el que sea eh, mordido por una serpiente de estas venenosas será curado. Pues así, el Hijo del Hombre es levantado en lo alto y todo el que crea en él y lo vea se salvará. Crea en el, en el Señor. Hagamos ese acto de fe en Dios. Eso es lo que permite que tengamos vida, vida eterna, que podamos nacer de nuevo. Bueno, mis queridos amigos, un feliz día en la santa presencia del Señor. Dios los bendiga, los guarde vale, y los proteja. Un abrazo.